a continuar con el desarrollo de estos 60 minutos con Omar oigan esto señores dice eh, eh, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo BIC, que aquí no hay un mejor bienestar para los más pobres porque no se gasta tanto en en, en, en programas sociales, en salud, en educación eh, eh, ellos, calculan, ellos calculan que el gasto social eh, no pasa de un 16% Cuando la media en América es un 27% Entonces, eh, eh, por eso ellos dicen que no es lo mismo crecimiento y desarrollo humano ellos admiten que el país ha crecido en términos económicos, pero lo que yo he dicho siempre, ese crecimiento no se transfiere en bienestar para la población, para la mayoría de la población. Bueno, señores, miren, un tema que yo quedé, y Ángel tiene una caricatura que yo le mandé, a ver si me la ponen, men. Eh, lo de esta mafia que se ha detectado Ustedes saben lo que hacía general Adán Cáceres. Que nombró porque él como guardaespaldas del presidente de la república en un país sin instituciones, en un país que es un desorden. Miren la castiga, el, el PLD le dijo esto es una persecución y entonces le, le, le, le ponen ahí qué poca creatividad porque eso está gastado. Cada vez que un ladrón que está en los gobiernos, roba y lo quieren meter preso, ellos inventan que es una persecución política. Pero ese es un argumento que ya aquí luce ridículo, señores. Ya a esta altura de juego, dice que, que es una persecución. Entonces, oigan lo siguiente. Cuando uno ve todos estos escándalos y en la forma que el entorno del presidente Danilo Medina, entiéndase los familiares, como los hermanos, los cuñados, es guardaespaldas. ¿Tú sabes lo que hacía él? Como dije ahorita, como era guardaespaldas, los jefes de instituciones como la DNCD, como Sectur y las mismas Fuerzas Armadas, le obedecían a él porque eh, eh, es igual de para de presidente. Le obedecían en muchas peticiones que él hacía. Oye, nombró cientos de policías con sueldo de 20 mil a 70 mil pesos. Y tú sabes lo que hacía ese barbarazo. Que eso que él nombraba con, con 20 y 70 mil pesos, que no, no, eh, eran policías, eh, no el 80%. O sea, por ejemplo que aquí se dice, siempre se ha dicho que cuando se descubrió el caso de Félix Rodríguez en la nómina una de las acusaciones que Félix le hizo a Jesús Lizardo, que era jefe de nómina era que tenía un grupo de gente que cobraba y él le daba un por ciento y el resto se lo daban a él. Eso lo dijo Félix Rodríguez. Entonces, ¿qué resulta? Este general te nombraba con 70 mil, si le había que darle el, el, el, el, el, 80. el 80, calcula cuánto es el 80 de 70. 50 mil pesos. Bueno, entonces la, la persona se, se sentía conforme con 20 mil pesos. Sí. Era prácticamente una botella. Claro, no, y que eso se lo están dando, diría él, sí. porque se está beneficiando. ¿Tú me entiendes? Se está beneficiando. Señores, miren... Y le subían el rango, y le subían el rango. No, él le subió el rango. Mira, ahí ese coronel que lo están involucrando en la policía. Tenía 13 años en la policía y llegó al rango de coronel. Y fue por los ascensos que le hizo. Lo ascendieron en seis meses de capitán a mayor y para coronel. En seis meses. Entonces, la pregunta que mucha gente se está haciendo. Danilo Medina no sabía eso ni nunca sospechó de eso. O es que Danilo Medina, cuando decidió meterse al Parlacén como diputado, es, pa, es porque Danilo sabe la tanta diablura que hizo que se metió al Parlacén para tener inmunidad parlamentaria. O sea que Danilo estaba consciente de lo que hizo, que se metió. porque si Danilo, si Danilo no hubiera hecho nada malo y supiera que no ha hecho nada malo, porque es el primer expresidente que se mete a eso. Hipólito nunca se metió a eso. Eh, eh, Leonel Fernández no se metió a eso. ¿Y por qué Danilo Medina así? Entonces Danilo sospecha que la tanta diabulera que hizo. Buenas tardes. Hermano mío, bendiciones. Bien, gracias, igual. ¿Qué va a hacer con Por las calles, San Francisco Macorís? ¿Qué que nada más creen que fue los ricos que votaron por él, los pobres. Las calles de los que hay un castillo, la Mella, eh, San Pedro, la de Miriam Pueblo Arriba, todas esas calles que están que está malas. ¿Qué va a hacer ese síndico con